Sucede que yo, pues no tener la cartera arriba, la cojo, la pongo en el suelo y le subo cuatro guacales arriba. Cuando hay un tipo en el frente, en el otro, en el otro negocio, estoy ahí, cuando oigo los golpes, en, de los guacales me piso. Corrí para allá. Cuando estoy llegando, llega él, Viene saliendo del baño con la cartera en la mano. Cuando yo veo ese, esa vaina, ese lío de, de guacal en el suelo, no puedo buscar y digo, ¿cuál está la cartera? La cartera, ¿cómo se dice? Me pasa la cartera. Cuando la abro, cuento el dinero, que tenía 3.500 pesos. Cuando la abro, me amaba. Encuentro dos mil Me cogió dos ¿Quién es esa persona que le, le llevó ese dinero? Le dicen zombies, yo no lo conozco el nombre ¿Dónde eh. ocurrió eso? ¿Eh? ¿Dónde ocurrió? En el Bravo ¿Dónde? En el Bravo ¿Tú trabajas ahí? Ajá ¿A qué hora papá? Como la una y media por ahí Yo Le caí atrás No me quiso dar dinero Yo le caí atrás pero la policía, lo mandé a parar, le conté el caso al teniente. Lo amarrarán. lo agarran, ahí está preso. Se fue todo. ¿Y el dinero? ¿Eh? ¿El dinero? ¿El dinero? Claro, tiene que, o si no lo dejo preso, tiene que buscarme. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.